¡Sudos, saluda! Su Dios el escorpión dorado. No mames lo que me encontré. Sí, porque últimamente he estado haciendo algunos videos con los streamers. Y ya no, No pinches mames. Sabemos que los streamers viven. O sea, son como. Eh, cómo los defino para no escucharme tan ofensivo? Como unos pinches parásitos de mierda. Tratando de robarse el contenido de los demás. Entonces, este, estoy viendo justamente que hay muchos caras de mi miembro que reaccionaron al escorpión al volante con Ibai. Sí, cosas asquerosas como. como el Juan Ganizo. Como. como. ¿Quién es este Como Aldo. ¿Quién es Aldo, cabrón? No mames. O sea, aquí me puso la pinche de producción, güey, este, para que reaccionara a las reacciones de, de, de Juan, de Aldo. Dead, ¿qué es Dead, cabrón? ¿Qué, ¿Con que se come esa chingada? Luego se van a pinche volar, van ¿vale? a decir, ay, súbeme con el escorpión. Chinguen a su madre, no mames. La Rive está bien. Bueno, vamos a ver qué dijeron estos caras de mi Esto es un resumen, un compilado de todas las reacciones de los reaccionarios que reaccionan a las reacciones de la reacción, de la reaccionarización del escorpión al volante con Ibai. de play! Bueno, vamos a ver lo del escorpión, va. A ver, a ver, ¿qué le pusieron al escorpión? ¿Cuándo Ibai? ¿Para cuándo el de Ibai? Este no me interesa, lo salto. ¿Te ¿Sí, no te cae bien? No, me cae A bien. mí tampoco. Porque siento que en este momento estaban hablando de mí. Uf, siento que aquí estaban hablando de mí. ¿Te ¿Sí, no te cae bien? No, me cae A bien. mí tampoco. Por la cara de Ibai. Estaban hablando de mí, ¿verdad? <risa> ¿Sí, no ¿Te cae bien? No, me cae a bien. A mí tampoco. <risa> ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes si vaya? ¿Así, así, así yo le hago. ¿Y cuál es el problema? Son notas periodísticas súper cabronas, güey, que, que del mundo de, de la espectacularidad, cabrón. ¿Por qué todos vais, con <risa> ¿Te conoces a la Sí. Que he estado con ella dos veces. <risa> ¿Pero qué? No, ¿Pero qué hijo de la gran puta? 180. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. No, ni soy soy. Oh, ¡Rápido, tómate Amigo, la foto que no te no. van a matar! Este coche me encanta. Y ahorita te voy a poner <risa> algunas… Este, algunas. <risa> o sea, toma en cuenta… Yo no sé qué le dijeron a Ibai, güey. pero toma en cuenta que se sube con como cuatro cabrones. De seguro es una, es, una, es una trocona blindada, güey. y con un cabrón que no conoce la ley. Porque… No sé, no sé, no, sé, no sé, lo he visto el video, pero cuando yo grabé el video este hijo de perra no conoce la ley Entonces, no sé qué, qué de verdad estaba pasando por la cabeza de Ibai en estos momentos ¡Saludos! saludo A la perra, este vato no se va, güey, míralo hey, no, no, le va va la idea. Idea. Mira, mira, mira Saludo, ¡Catilo! Yo me hubiera tirado una frase siendo el escorpión de que Esto es cualquier martes para mí, Ibai Así hablaba se pasó, zombies? ¡Sorpresa! ¿Cómo que zombies? ¡Sorpresa! ¡Puché! ¡Acúrala, como ya se te Sí, es voy evolucionando. No son máscaras, así en mi jeta. Ah. entonces este es la fase 13 multiverso. Hoy te has puesto, y pero hoy te has puesto la mejor. Hoy, hoy sabías sí. quién venía. La Max. Oye, aparte. Aparte, las palabras que usa el escorpión y el español que usa Ibai. Choque cultural, eh. Choque cultural duro ahí. Aquí ha estado Will Smith, Jared Leto. Ah, sí es cierto, güey. Ah, sí es cierto, güey. Claro, pendejos. Ustedes cuando se la pasan de pinches vírgenes, ahí tocándose sus pinches partes ítemas en su cuarto y no salen, cabrón. No quiere decir que uno no sea un pinche dios de mundo. Sí, con el Will Smith. Will Smith. A huevo, cabrón. ¿A poco crees que. Will Smith. Nada aquí, Will Smith? Un chicharito y ya te crees mucho. Nada más. ¿Está aquí, Smith? ¿Eh? ¿Hablas así o lo finje nada, no, lo finje güey. Finje la <risa> pinche voz peluche en el estuche. Ese güey la finche. Su voz es más grave. Y ¿Qué cágas ¿Qué qué ¿Qué tres veces. <risa> you love this girl? Yeah, <risa> yeah, <risa> a, yeah, yeah I love chiboladas, sum de. Stry <risa> stream, yeah, I love so you. I don't, I don't have enough hair on <risa> my chest to get down. Me hace La cara del Will Smith con sus pelos, güey, no mames. No mames, a meter refrescos como debe de ser. Está diciendo que quiere irse bien, pues mira nada más. Mira, ahí está ¿O qué? Nada más la cara no. que cómo le va a cambiar ¿eh? oh. No mames, que tiene masajes, güey ah. Se sorprenden que mi carro más jodido tiene masaje No mames Yo tengo una flota entera de diferentes carros Uno vuela, otro hace masaje Otro te produce orgasmos eh, instantáneos Otro te da papas y refresco gratis Y por cinco pesos más eh, te las hace grandes Tengo de todo, tengo tecnología que en su pinche vida van a poder ver ¿Qué pasó, ¿Qué policía? ¿Qué ¿Qué policía? ¿Cómo estamos? ¡No, no, no! ¡Es, es tremendo! ¡Es tremendo! ¡La policía grabando un story! ¿Pero qué es esto? De verdad, ¿esto qué es? Ah, iba sin. Iba sin camiseta. Oh, policía! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por oye, oye, oye, oye, oye, oye, por favor Oye, por favor ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? Ah, ¿Es la policía? ¡Claro! Pues aquí yo soy el dueño A ver, ¿qué esperabas, Iba? Que, que tú seas un güey que lo, lo sigue la policía y su país No quiere decir que yo, que soy un dios, no me puedan amar todo mundo. No importa si son policías, bomberos, enfermeros, prostitutas, streamers o cualquier otra chingadera baja que se me ocurra. Yo soy un dios y soy como un vasito de agua, a nadie me le niego. Por eso soy buen pedo. Por eso me aman. Por eso los policías y quien sea se quieren tomar foto conmigo, me quieren un pinche video. <risa> you amas a este yeah Sí, uh, yeah, love yeah, him. him I love sí, so I don't sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Do you speak English? Yeah, maybe. Ah, maybe. Yeah, maybe. Maybe two, three. Pero, pero, ¿y ya el de Will Smith? ¿Qué más? ¿Por qué no le creías? Porque Will Smith profesor? es el típico nombre. <risa> Will Smith no es el típico nombre que dices cuando quieres exagerar algo y mentir. pensando o sea, es lo típico de y con quién has hecho este mino y con Will Smith o con Barack Obama. Es el típico nombre que utilizas para mentir y exagerar algo. Nada, voy a hacer algo con Will Smith. Hoy hice no con Obama. Pues no es real. Váyó, váyó, váyó. Un graciioso por mi para, para... <risa> Marco Vega, así hablado. Ah, te ¿Te así. La... El autógrafo de Ivay. Oye Ivay, me haces una firma que diga con cariño para Manuel. Claro amigo. Dale tío. Cálmate tú, pinche Juan Granizo, que ni, ni que dieras autógrafos, tú súper sofisticados. Yo te he visto en el aeropuerto el otro día, una niña, güey, de 5 años, con sus moquitos así, le dijo, Juan, por favor, ¿me puedes dar un autógrafo? Le escupió, le escupió, güey, a huevo que le escupió y le echó un pedo, güey. Yo te vi, Juan Granizo, ahora no te vengas a parar tu culo, güey, de que por qué el pinche Ibai no da autógrafos más sofisticados si tú tratas bien culero la... <risa> ¿Pero una foto, dos do policías en la moto? Pues que Está bien, verga. La neta, yo por eso quería que pasara esto. Está bien cabrón. O sea, son dos de las personalidades más populares de Internet hablando, loco. O sea, neta, está muy verga. Y no ha pasado nada. O sea, son cuatro minutos donde literalmente no ha pasado nada. ¿Sabes? E igual se disfruta un chingo. No es un premio fácil de recibir, porque hay mucha gente que quiere tener este premio, como por ejemplo, algún amigo tuyo como Juan Guarnizo sí, y alguno más. Ese, ¿Sí? ¿No te cae bien? No, ¡Si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí mí! Dios de puta! ¿Sí estaban hablando de mí! ¡Qué chingón! <risa> ¿A mí me inventan cada pendejada? ¿Sí? No, ma, se pasan de lanza, ¿no? ¿A ti, ¿A ti qué es lo peor que se han inventado de ti? La, la última vez que… Oye, vos... Es que lo había pensado, pero mucha gente va con… O sea, con el escorpión a decir cosas. Es cierto. ¿Quién eres pinche ¿Eh? chino? No, no, no, no. Güey, no, no, no, no, no. <risa> es que lo encontró nazo en personalidades. <risa> Bien sacado de pedo, dice no. no, no. Es que por esas cosas furan en España, güey. Acá no no, no, no. ¡No! ¡Rápido! Tómate no, la foto no, no. que te van a matar. Eh, eh, sí, hacemos un poco de todo. Oye, me sorprende lo mucho te, que le sabe te, el escorpión, no, ay, no sé si, ay, si yo. Yo. No sé si se informa antes. Si se inf perdón, si se informa antes de hacer las pláticas. Pero me sorprende lo mucho que conoce de este mundo. ¿eh? Pensé que casi no conocía ni verga. El, el video más visto fue una actriz que se llama Carla Sousa, pero aquí ha estado. Ah, bien. ese. Yo creo que es de mis. mis <coughs> escorpión volante favorito. Pero, y la gente se lo toma bien, sí. Claro, no? porque soy un dios. ¿Cuál es la, la sorpresa de que. de, de que yo pueda. Hablar con la gente como se debe, sin filtros, y directamente, y no se ofendan. Ya se los he dicho, si alguien es pendejo y le dices pendejo, ¿cómo, cómo, ¿cómo les vas a llevar? No es un insulto, es una descripción gráfica, específica, de nada. Nadie más les va a hablar con esta sinceridad. ¿Qué quieren? ¿Que les aplauda todo el tiempo? No, hay que hacerles ver que son estúpidos a todo, hay que ver lo malo en todo, y entonces decírselo, porque eso, eso hace una persona que te quiere. Ah, <risa> porque es un... Ah, es mira, es, mira, insultan otra vez. Nos vemos, pinche cara de mi miembro. <risa> Estamos bien, acabamos de coger antes ya. No, Acabamos de coger, no. Bueno, esto se pone interesante. No. no es cierto, no. No es cierto. Chale, ya la cagué, ¿verdad? No. Te juro que yo no estaba en esa cogida. No, no mientas, no mientas. No, no. Es que está, estamos en México, no, Dios mío. No mames. Pues sí, güey, no mames. Acabamos de coger. ¿Por qué? No queremos no, nada, acabamos de coger. Pinche cogelo. solito te acordaste, ¿verdad? A ver si ya aprendiste a conjugar a esta altura del partido el verbo coger. Hacemos nuestra velada de boxeo. ¿Algún día te, pe eh, te pega pegarte la ¡Ah! Oh, yo soy el tócale, no. no. Se ¿eh? ¿No es mamada? ¡Wow! Y Alex Montiel tiene buena condición física. Él, él entrena mucho foot. Oye. Tal vez por agenda yo creo que sería lo más difícil de que, de que el escorpión pueda pelear en una velada Porque pues este vato se la pasa en chinga todo el tiempo Pero sería muy God en una velada del año que pelee el escorpión dorado Eso sería increíble ¿Quién es la persona más famosa que ha pasado por aquí? Aparte de mí, que será el top 1 Uy, a ver ahí quieres ver su reacción, güey porque no mucha gente sabe, pero este cabrón ha entrevistado a cabrones pesados, ¿eh? O sea, Ibai no es el cabrón más pesado que ha estado ahí. A ver, no lo digo de... Ok, no, bueno. Pesado de conocimiento, de fama. Cabrones. Uy, no, no mucho sabe, ¿no? Nada más como mis 10 millones de suscriptores en un canal, 5 en otro, 6 en Instagram, este, o 7, ni sé. Y todos los pinches millones y trillones. Pon el pinche número para que veas. Nada más, toda esta gente que ha visto mis videos sabe. ¡Pinche idiota! ¡No mames! El, el video más visto fue una actriz que se llama Carla Sousa, pero aquí ha estado Will Smith, Jared Leto… No mames, el... Will Smith, cabrón, imagínate. Eh, bueno Will Smith. Del... ¡A huevo, cabrón! Vamos a agarrarnos a chicas. ¿Cuánto pesas? Yo… Si no 82 kilos. Así ah, pendejo. ¿Tú cuánto pesas? De papada, no mames. Qué hijo de puta. Pero qué hijo de puta. ¿Tú cuánto pesas? Pero no, de miembro… El coche grande, brutal. Le va a cambiar al... Oh, ah, ya te sentiste. El coche ya, brutal. Sí, ¿eh? me encanta el coche de Escorpión Dorado. ¿Dónde, encanta, el... ¿dónde el... sientes el masaje? Eh, eh, zona, zona lumbar. ¿Qué te llevas bien con él. Muy ella? bien. Bueno, la, la verdad es que he estado con ella dos veces y. ¡Ay! Qué en... atrevido con la... <risa> nosotros. <con> la... <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Uno de ellos va aquí en el coche que está ahí, está ahí detrás. Ajá. Eh, que se llama Ernesto. ¿Quieres hacerle alguna pregunta? ¡¿Qué, ¿Qué cojones?! ¿A Ernesto, ¿a qué te dedicas? ¡¿Qué cojones?! ¿De ¿Qué atrás? llevaba? Eh… que se llama Ernesto. ¡¿Qué cojones?! ¡Le habían posturado este no lo había visto! Síganme, eh, síganme, gente, bueno, síganme. Yo, eh, en Twitch, muy guapo el En Instagram, y Llanos… Creo que a la gente eh, le ha gustado mucho, ¿no, gente? Que la gente a la gente le, le ha gustado mucho, eh. 37, 37 eh? minutazos 37 de, de vídeo, tú. ¡Qué barbaridad! Solo quiero superarte… ¡37 minutazos! Coño, Aquí está un poco barra, mareado, no barra es barra, coña, ¿eh? ¿Cuánto ganas al mes? agarrar esa Estaría bien verga que en la próxima velada, como Iba no pelean la 3, Lo locaste desde una camilla y le estén dando, y le estén dando uvas. O sea, cada, en cada, no sé, cada minuto y medio le den una uva, dos uvas, tres uvas. Estaría bien verga. Y que vaya con una túnica blanca y las típicas hojitas detrás de la oreja. Estaría muy chingón que vaya como el César. ¿Qué te sirvo? No, no, no. Estamos bien. Acabamos de coger antes ya, Dai. ¡Mal! No, no. Acabamos de coger, no. Bueno, esto se pone interesante. No es cierto. Ah, sí, no. Yo cuando grabé con él no me cogieron. Juan Guarnicu. Juan Guarnicu es colombiano, Ibai. No mames. Es verdad. Por eso es tan cagante, güey. Es, es verdad. No odio. Perdón. Ari. ¿Cuántas veces se me ha mencionado? Odio. Este video, creo que llevamos por la tercera vez que se me dice que soy asqueroso. Yo no lo dije, o sea, bueno, sí lo dije antes, pero tú lo estás ¿para qué engañamos a la gente? Ya, si pudiste engañar por lo menos a Ari Gameplay pues ya, güey, date por bien servido con eso. No sé si lo sepan. Ari, te estoy mandando un saludo con la mano. No sé si lo sepan, pero Ari es cieguita. Entonces, bueno, te mando un saludo. Ya engañaste a Ari, confórmate con eso, Juan Granizo, ya. Aquí hay que entender que el escorpión está diciendo esto para caer bien, para, para, para cotorrear con el invitado. Pero a mí me ha dicho una y diez mil veces, yo de aniquiladores hasta la muerte. Cada vez que está la Kings League, yo quito todos los partidos, yo veo aniquiladores. Aniquiladores pierde, ese día le cancelo al invitado a la entrevista. Aniquiladores gana, ese día literalmente subo a Eugenio Derbez. Es algo que me ha dicho él muchas veces. es la policía? Ahí lo voy a comentar en tu video. <risa> Porque siento que ese policía hablaba así. Mira. Te lo tengo que decir, Scorpion. Voy un poco mareado, eh. O sea, conduces qué? raro, de verdad. Lo no siento, voy cambiando. Sí, conduces raro. Sí, sí. Hay que reconocerlo. Me volantazo, volantazo. Dijeron, no mames, pobre, Juan Guarnizo. Es la única vez que me lo he compadecido. A Juan Guarnizo. Bueno, sí. a Juan Guarnizo. Creo que algún día participará también. No, a ver si ese güey se cae por el aire. ¿Sí? <risa> <risa> ¡Ya estuvo, vergas! ¡Ya! ¡Ahora sí no están hablando bonito de mí, eh! ¡Ahora sí están hablando feo! ¡Ya se nota! ¡Ya! Con ¿Tú crees que miedo. le ganarías a Juan Guarnizo? Eh? ¡Ay, no sé, cabrón! ¡Me aplasta! ¡Está enorme! La mano! ¿A <risa> quién no odias tú? ¿A quién odio yo? Yo a Juan Guarnizo mucho. Ay. veces yo creí que se estaba jugando a decir lo contrario ¿ok? pero por cu cuando por cuarta vez en un video de 37 minutos se menciona que se me odia empiezo a creer que puede ser algo personal el tema está en ustedes que creen no me quiero dejar llevar por la calentura del momento te aman o sea cada vez que me dicen que me odia lo que está tratando de decir es que le caigo chido ¡Tá! Agárrate a los madrazos. Mucho, debería ir a por él, ¿verdad? Sí. Pero hay mucha diferencia de tamaño, yo creo. ¡Ah! Estás diciendo que es pendejo. ¡Ah! <risa> en la exclusiva, llevar ahí dice que Juan Guarnizo mal es un pinche hobby de <risa> No, no, no, no. no, no. <risa> es un minia. <risa> ahí me están diciendo que estoy altísimo. Ah, no. Y Juan Guarnizo lo mismo. Creo que son dos de los mejores creadores que tenemos en la comunidad hispanohablante. Y además suelen ser pes Si es lo contrario, lo que está diciendo en este momento es súper fuerte, ¿no? Ahí dice que te odia. Que se calme un poco. <risa> Oye, quedó buen video, ¿eh? Hasta iba y entendió más el humor del escorpión dorado que la apretada de... Ok, <risa> ya no voy a leer comentarios. Bueno, sí señor. Un aplauso para Escorpión Dorado a todo y a todo su equipo. La verdad que me trataron maravillosamente bien. Se adaptaron a mi horario que tenía en los Eslam, porque obviamente el domingo no podía grabar. Creo que os ha gustado mucho el, el vídeo y estoy muy agradecido por haber salido en el canal y que la comunidad de, de, de México y de Latinoamérica me conozca un poquito mejor. Bueno, a ver, alguien de España me imagino que le seguirá, pero principalmente creo que es un canal que le sigue mucha gente de. Sobre todo de, de, de Latinoamérica, y la verdad que me lo pasé muy bien, ¿eh? 37 minutos de vídeo, muy guapo, gente. Podéis ir ahí al vídeo y darle un like y un comentario, porque la verdad que me trataron maravillosamente bien. Y repetiría sin ningún tipo de duda: Ya me veo en coraje, ya ni le voy a seguir, güey. Pero ahí están todas las pinches reacciones del Ibaya al volante, güey. Un no pinche mamen, cabrón. O sea, ya salgan de su pueblo, cabrón. Salgan de su pinche streaming. Hay toda una vida ahí por delante que los espera para que sean seres del mundo. Deja tú, o sea, jamás van a llegar a ser. Un dios, pero podría ser personas de mundo que conozcan, que se cultiven, de nada, pendejos, por abrirle la, las posibilidades desde la comodidad de donde estén amarranados las pinches nalgas, güey. Nos vemos la próxima semana. Este, el escorpión al volante, eh, el escorpión al volante está en el otro pinche canal, sí, se subió esta semana, el de grupo film, a la verga, y la semana que entra se subirá otro muy cabrón, el pinche martes, y también seguramente van a empezar a pinche mamar que reaccione ante los reaccionarios de los que la de la reaccionación del escorpión al volante con la Rivers, lo haremos. Y si sí, ya el pinche rumor anda por todas partes, eh, próximamente subiremos el escorpión al volante con el Mariana. Aquí estará en este pinche canal. Mientras tanto, huevos, chinguen a su madre y peluche en el estuche. ¿eh? <risa>